Viva Jesús, feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es un día muy especial, un día de oración internacional para los sacerdotes, pidan por favor para sus sacerdotes. Y hace 16 años que difundimos con la señora Alicia el amor al Sagrado Corazón de Jesús en el mundo entero. Alicia. Buenos días. Feliz de desearles feliz fiesta del corazón de Jesús. Algunas cortas noticias. El COVID no nos ha parado. Con la gracia de Dios seguimos misionando con el Padre ahorita por el momento en Francia. O con Zoom en el extranjero con entrevistas de radio. Ayudando a las personas que están trabajando, que tienen grandes proyectos para dar a amar al corazón de Jesús en los diferentes países. O sea que más que nunca vemos que el corazón de Jesús es para ahora en este mundo tan necesitado de mi amor, en este mundo donde muchos están faltando de esperanza. No se olviden, el corazón de Jesús es fiel. Jamás nos deja y jamás los dejará. Así es que es un día para agradecerles también muchísimo y que sepan que cuentan con nuestras oraciones, todos aquellos que le han dicho sí al corazón de Jesús. Muchísimas gracias, tenemos un pensamiento especial para los guardias de honor y de verdad pídanle al Señor pues que esta misión continúe porque lleva amor, felicidad a todas las personas y mucho consuelo y también no olvidar que con esta misión lo que es más importante es llevarle y devolverle amor por amor al corazón de Jesús. Muchísimas gracias, les mando un abrazo fuerte y yo pienso que el Señor nos dará la gracia de que nos veamos pronto en los diferentes países que nos esperan. Pero un regalito actualmente para Centroamérica ha empezado a ser proyectada la película Corazón Ardiente. Vayan a verla, van a ver que les va a emocionar, les va a consolar y van a entender más de lo que significa amar al corazón de Jesús. Dios sea bendito. Y da la, do la bendición a todos ustedes, especialmente a los enfermos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén Sagrado corazón de Jesús, en vos, en vos confío. confío.